Oye, si hay 3 o 4 ahí que están conectados, no importa, empiezas a compartir esto, que acabo de votar. Acabo de salir ahora mismo, no tengo Facebook, no tengo nada, esto es un teléfono, Vero que abrí un perfil nuevo y eso. Acabo de salir, amigo. Andrés, moriré. Esa gente se me sale, olvidada a pagar a otro, no me apagaron. ¿Viste? No me apagaron. Acabo de votar, no he visto nada, no he podido ver nada. Mundo. Después me voy uno por uno que, que, que, que acabo de dar y estoy a tus tíos. Un beso de ultra un beso de hora un beso de Yamila, tus cojones, tus cojones. Están sonando. Mamita, ¿me oyes? Oye? Date un beso. Caray. El otro cosote que, que ahora vi porque no he podido, no he tenido tiempo de ver, pero el otro cosote ese que vi ahora que comparte esto, Siri, ¿sí? comparte esto para que lo cojan para que lo cojan que acabo de salir que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre me entiendes el, el... que la echó muy bien que dijo que mis ojos me lo apajaron verdad que sí, me lo apajaron en dos, en dos cornetas porque hay que ver cómo toda la jugada así, a cualquiera se lo apaga, la paga, la guada apretada oíste que dijo que me lo pagaron. tranquilo que mi hermano eso vuelve a es el color entra gente como usted oíste todo el chisme, todo el comentario me la llevaron hasta atrás para él. No me dieron una libertad condicional, de la mínima fuerte votar, eh, no me dieron una rebaja de dos meses a que tienen que dar, no, nada, nada, es hasta atrás, ¿Oíste? me la tiré hasta atrás, hoy. Eh. Yo soy oricha yo soy de verdad. ¿Oíste? hoy un besote para todo el mundo, imagínate de tú. Todo el que tuvo que ver, todo es que tuvo que ver. Kenia, si tú esto yo te amo, Diosca. ¡Gracias! Y, imagínate tú, vale, que, que, que, que, que, que todo, todo el mundo va a ver, porque... acá o tal. Ahora mismo, él te amo, mi hermano. A todo el mundo. Y ya tú sabes, me afueré un y me fue, fue un montiel. Me tiré dos cornetas. Eh, cuando yo me fui, este estaba más chiquito. Mira esto, mira. ¿eh? <ríe> es un hombre, ese, me dos condetas, Todo está bien. Acabo de dar y por eso que estoy así. Compartan esto, cabrero, por favor. Que voy a hablar con todo el mundo, voy a decir todo, no me cambiaron. Oíste, es el mismo hago. Es el mismo hago, sin chisme, sin comentario, yo, yo, yo me la tiraste atrás. Oíste, compartan esto, cabero. Putra abajo, voy a ir. Te amo, mi hermano. A igual a de ricoyos que ¿Me Después con otra claridad porque estoy aturdido. Un beso cabrero al gato no lo cambió nadie. Salí siendo el mismo. así ah, sí. Tú sabes uno que uno veces ese que... Y me paso, no, no, no, no, no. Pero la verdad se dice. La verdad se sigue diciendo y no pasa nada por decir la verdad. Yo no he cumplido nada. Yo no he cumplido nada. Oye, el primero es compartir el primero conmigo. Oye, la verdad es que sigue diciendo. Gracias a todo el mundo, todo el que tuvo que ver. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Amén, A mí, mi hermano, coño. Andela. Y pido lo bueno, a ver. Sí. ¿Oye? para afuera, para afuera, para para que hay que salir para afuera, ¿Para que hay que hacer, cartera, se, se ve bien, ¿Sabe? ¿Sabe? Sí. oye, sí, todo no se sé anda bien esto todavía, a ver, ahorita voy a hablar de todo, oye, voy a hacer de todo, como era antes, lo que, hay que cumplir con ciertos requisitos porque te vas te vas como se fue mi hermanito Monterrey como se fue mi hermanito José Luis Méndez ¿te entiendes? tú estás conmigo, ¿Me oyes? Luis Ariel, mi hermano tú estás conmigo, tú sabes cómo es esto